Podemos aplicar por una visa K1 de prometidos si solamente estamos casados por la iglesia y aún no por el civil. Eh, sí, en este caso, eh, eh, si estás solamente casada por la iglesia, eh, el Departamento de Inmigración no considera esto un matrimonio legal. Eh, a ellos hay que presentarles documentos eh, de que tu matrimonio fue registrado con una corte, ya sea aquí en Estados Unidos o en tu país. Eh, entonces, eh, eh, sí puedes peticionar a, a esa persona con, para la visa K1